Antes de empezar este video quiero darles contexto a las personas que no sepan de lo que se ha estado hablando estos últimos días. En Chile se ha estado pasando un video boca a boca y a través de diferentes medios de prensa. Es un video Esto que, es que saber se disculparse aquí okay. hace cuatro años, un poco más de cuatro años. Probablemente muchos de ustedes recuerden el video. Es la parte 7 de un juego llamado Beyond Two Souls. Y sí, eh, me enteré que eh, a la, la Bill, bueno, a la, la novia de Autumn Play fue eh, cancelada por los hoy algunos comentarios medio neonazi hace tiempo y parece que cae en eso, ¿no? y... bueno, Germán le pasó en su tiempo de que... Eh, dijo algunas cosas, ¿no? que por ahí fue en broma, pero sonó mal pero él, él se disculpó obviamente y esta lo minimiza, eh. El video en particular es este video de 20 segundos a continuación a ver. Ok, esos tienen cara de violadores Lo peor que puede hacer una mujer estando sola es, es irse a un bar lleno de hombres es la mejor forma de buscar ser violada sinceramente si quieres ser violada, ando a tomar sola más usando una minifalda primero que todo quiero pedir disculpas a todas las personas que vieron mm. este video y eh, se sintieron ofendidas Inc yo no sé pero... Uh, yo no sé, hermano dijo una mentira, bueno no sé, me callo pero... Um, Igual está bromeando, eh, obviamente en ese año que ya cancelará todo el mundo, así que esto fue una, es un comentario boludo nomás, eh, digo nomás. Sí, a mí me incluso las personas que no se sintieron ofendidas. Lamento haber pensado igual pido, disculpa, que... Igual le pido obviamente ahora sí podría llegar a ser cómico. Todo lo que dije en esos 20 mm. segundos es completamente asqueroso y es completamente ignorante. Perdón por no haberme dado cuenta de eso hace 4 años. Me avergüenza sinceramente mm. que esas palabras alguna vez salieron de mi boca. Ah, me gustaría poder regresar en el tiempo y no hacer este tipo de comentarios, pero ahora lo único que puedo hacer es eh, pedir disculpas, es... Decirles que lo siento. Lo único que puedo hacer ahora es dejarles bien en claro que esos 20 segundos de un video de 36 minutos, de un video entre los 1500 videos que Ya no sé por qué se tomó el tiempo en, en cancelarlo, esto es loco de Twitter, eh. Por un video, no sé, de una hora te, te sacan... O te es por unos, no sé, dos segundos que dijiste algo mal, no sé. Digo, está muy obsesionada la, la gente en bola eh, No sé. Sí, es bastante no fermizo no eso. No presenta en ningún sentido lo que soy y lo que sí. pienso. Ya pasó, chico. O sea, tú tienes ahora 15 años y no te has enterado de lo que estábamos haciendo hace 10 años. Ok, te lo compro, pero déjame en paz. O sea, ya pasó, no es tu momento. Ha pasado ya. Yo entendería todo esto si fuera de ahora. ¿Me entendéis? O sea, quiero sobre todo... Eh, no sé lo mejor explicándome, lo sé pero quiero que, sobre todo que entendáis eso o sea, no es, no me lo estás diciendo cuando la gente me llama eh, gilipollas hija de puta, lo que sea no me están insultando a mí, yo de ahora eh, perdón eh, no era por los comentarios neonazi si es porque habían dos pistas falsas eh, o estaba molestando a una mujer que perdió a su hijo de lo que desapareció hace muchos años y todavía sigue sin desaparecer y como le dio pista falsa, ella y Aulon y lo, lo jodieron, la jodieron, digo así, muy feo, bueno, eso sí, eso tendréis que pedir sinceramente disculpa. Digo, no minimizar el tema. En los comentarios nazi, bueno, ahí debatirle, de ¿no? Pero.. El de, de molestarle a una madre que está sufriendo. Y que su hijo ha desaparecido sin saber nada y... Y voy la bola por, el por mensaje, llamada... Y teniendo 20 años, boludo... Ella ya, pues, no sé, tendrán ahí... Ya ya eran grandes, ya ya tendría ambos pelos en eh, parte, ¿eh? Así que... muy niños no eran, ¿eh? Así que, no sé... Cuando el que tenéis que condenar es a Samny, yo de antes, porque era una auténtica hija de puta asquerosa... Antes de empezar este video el de Germán sí, una disculpa, ¿eh? Pero ese fue para un comentario desafortunado no y la otra hizo sufrir a alguien o a los no sé días si hecho sufrir a más gente y la otra y algo no no sé bueno ah, eso es lo que me he enterado ¿eh? o estoy errado en algo pero eso es lo que yo me enteré ¿no? bueno.